Que ella se está haciendo la víctima. Víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima. Víctima, víctima, víctima, Vista. Vista. mal, mal Mal Mal O Que es Mario Kart.